Tome su Biblia rápidamente Vamos a la palabra de papá Ay me van a matar ustedes muchachos Colosenses Capítulo 3 versículo 2 Qué lindo es el Señor verdad Se están gozando jóvenes Es que esta fiesta es para ustedes Esta fiesta es para ustedes Esta fiesta es de los hijos de Dios Esta fiesta es de nosotros Amén Colosenses Capítulo 3 verso 2 ¿Lo tiene usted? Dice la palabra de papá honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Poned la mira En las cosas De arriba Y no en las de la tierra Amén Siéntese a quitar esto de acá, no vaya a ser que me dé gana de secarme con esto Yo tengo la mía aquí El tema para compartir con ustedes en este día se llama Enfocados en el propósito ¿Cómo se llama el tema? Muy bien Amados jóvenes y señoritas No cabe la menor duda de que una de las virtudes de los jóvenes Y al referirme jóvenes me estoy refiriendo también a las señoritas Es que la juventud siempre se está desviando de los propósitos de Dios El joven tiene la capacidad de estar enamorado hoy y mañana no El joven tiene la capacidad de estar soñando con algo bonito y mañana no nos pasa muchas veces en el templo venimos a la iglesia y escuchamos la cadena de coro y escuchamos una palabra y nos sentimos desafiados y decimos amén voy a hacer lo que el siervo está diciendo voy a hacer lo que la sierva dijo voy a poner en práctica todo lo que he escuchado y se emociona algo que tenemos en el cristianismo es que hay mucho emocionalismo nos venimos al templo el Espíritu de Dios nos toca y cuando el Espíritu Santo viene y nos abraza muchas veces en medio de ese éxtasis Y en medio de esa presencia linda comenzamos a prometer cosas que el siguiente día no vamos a cumplir A veces venimos a la presencia de Dios y lloramos y clamamos y nuestro pecado nos acusa Y cuando la presencia del Espíritu Santo desciende nuestro pecado nos acusa y es ahí cuando decimos Señor prometo apartarme del pecado prometo Señor dejar todo lo malo en medio de una atmósfera cargada de la unción de Dios muchas veces prometemos cosas que el siguiente día no cumplimos y eso es algo que nosotros los jóvenes bueno ustedes más que yo muchas veces no hacemos nos desenfocamos del propósito del cielo nos desenfocamos del llamado que el Señor nos ha dado estamos aquí por un propósito yo comencé así como ustedes sentado en una banca sentado en una silla escuchando predicadores pero el detalle está en que yo siempre seguí creciendo cuando llegaba un predicador a mi iglesia y ese predicador decía algo que me llamaba la atención, yo decía en mi mente: Mañana voy a comenzar a hacer eso. Mañana, a partir de mañana, voy a hacer lo que ese hombre me ha dicho que haga para alcanzar lo que ese hombre ha alcanzado. Y muchas veces tenemos que ser así. Hay cosas que te van a robar el desenfoque. Hermano Byron, ¿qué es lo que me roba la bendición de Dios ahorita? El internet. ¿Cuánto tiempo usted le regala a este aparato? ¿Cuánto tiempo le das a YouTube? ¿A Instagram? ¿Cuánto tiempo le regalas a Facebook? No me respondas otra, otra pregunta ¿Cuánto tiempo le regalas a tus rodillas para doblarlas en tu habitación? ¿Sabía usted que usted puede pasar tres horas en este aparatito y no se siente el tiempo? ¿Y sabías que puedes pasar 15 minutos de rodilla y estar viendo la hora cada rato? Ay, ya llevo cinco minutos. Padre Santo, te doy la gloria, te doy la gracia. Aleluya, Padre Santo. Llevo seis. Oh Jesús de la gloria, te doy gracia, Padre. Oh bendito. Y a veces nosotros tenemos una vida espiritual como una competencia. No nos arrodillamos para que Dios nos bendiga, sino que nos arrodillamos y estamos midiendo cuánto tiempo llevamos de rodilla. Eso no es así, porque significa que no estamos disfrutando ese tiempo que estamos arrodillados. Cuando usted disfruta algo... Como disfruta ver tonterías en Facebook Está viendo la hora Cuando te metes a Facebook Estás viendo la hora Ay llevo una hora en Facebook Aleluya me quedan dos horas uh -huh. Verdad que nadie mira la hora Cuando está metido en internet Nadie Y pasas una hora Y pasas hora y media Y pasas dos horas Y pasas tres horas Y tú sigues viendo las mismas cosas Se termina la, el asunto de la página Y volvés para atrás a ver lo mismo la misma tontera. la mismas fotos de gente fea. Gracias por ese amén. Pero hay algo precioso que el Señor te quiere decir en esta mañana, joven. Lo precioso que Dios te quiere decir en esta mañana, hombre, mujer y señorita, dama y caballero, es poner la mirada en las cosas de arriba. Pregunto, ¿para dónde usted está viendo? cuando ponemos la mirada en el novio pierdo mi propósito de dios cuando pongo mi mirada en otras cosas que no sea el llamado del cielo esa cosa en el cual yo estoy poniendo mi atención me roba completamente el enfoque de lo que dios quiere traer a mi vida en qué pasa usted la mayoría de su tiempo en el novio en la novia en qué pasa usted la mayoría de su tiempo Viendo gente que ya logró el propósito de Dios Sabía usted Que la mayoría de gente que está sirviendo En el propósito de Dios Dejaron el teléfono a un lado Por construir en sí mismos una vida espiritual No vas a ser como Byron Kruga O mejor que Byron Kruger Viendo a Byron Kruga. No No vas a ser Como cierto cantante O cierta solista Escuchando a esa solista Voy a escuchar a Byron Kruger Porque yo voy a ser como Byron No funciona de esa manera Tienes que dejar el teléfono a un lado Y dejar de escuchar al Byron Y hacer lo que Byron hizo en secreto Para alcanzar lo que tú ahora estás viendo Dedícale tiempo a tu propósito Dedícale tiempo a tu llamado Es verdad yo pasaba horas y horas con el cassette de Whitman Camposeco Pero yo estaba creciendo a la par de él Y yo ponía el cassette de Whitman Y yo ponía a ensayar con Whitman Y una vez se reventó mi cassette Y lo tuve que sacar toda esa tripa negra ahí y, y remendarlo Y seguía cantando el cassette Yo estaba en quinto primaria Y ensayaba tres horas diario Ensayaba mi garganta, ensayaba mi voz Y yo ensayaba y oraba Escuche bien, ensayaba y oraba Número uno, abre hoy tu corazón Y mientras yo ensayaba estas canciones de Whitman Andaba yo desesperado por el mundo De los primeros discos de Whitman Camposeco Y yo oraba y ensayaba y ponía la mano sobre mi garganta Yo decía Señor ungue mi garganta Señor afina mi garganta Vivía en una aldea no tenía acceso a internet Ni conocía los celulares Eso fue allá por el 1999 En el 2000 No conocía ni las calculadoras Menos los celulares hermano yeah. yo ensayaba las canciones Y oraba por mi garganta Yo decía Señor quiero cantar bien Señor afina mi garganta No había maestro de canto No había eh, internet para ver las técnicas bucales Nada Era Byron El cassette remendado de Whitman Y una grabadora vieja con luces verdes y azules de cassette. Ahí estaba yo. Y le sacaba y a, con un lapicero y le hacía así. Ustedes no saben lo que es regresar a una cinta de cassette. Algunos lo saben. Los más viejos como yo. Y sacaba un lapicero y comenzaba a hacerlo así. ¿ve? Para retroceder el lado A, el lado B. Uf. Y volvía a poner la misma. Número uno. Abre hoy tu corazón. Así comencé yo con el ministerio de alabanza, de canto, de cantar. No solamente escuchando a aquel que me inspiraba, sino ensayando a la par de él. No solamente admirando a un hombre, sino también trabajando para desarrollar mi propio llamado. Pero el Señor nos quiere decir algo en esta mañana. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No pierdas el tiempo viendo cosas que no van a ser para tu propio beneficio espiritual Estoy seguro esto Aquí pueden haber solistas, cantantes, pastores, evangelistas Puede que en esta mañana yo le esté predicando al próximo conferencista que va a viajar por todo el mundo Puede que en esta mañana yo le esté predicando a jóvenes que van a grabar discos Yo no sé a quién le estoy predicando y yo no menosprecio a la gente, a mí no me gusta hacer de menos a nadie Yo trato por igual al que tiene como al que no tiene Porque yo no sé si voy a despreciar al que mañana va a estar encima de mí En un nivel más grande, a mí me despreciaron en mi infancia Mis tías, mis tíos, mi familia hablaba bien feo de mí hermanos Hablaron mal de mí, en mi escuela me despreciaban en mi cantón me despreciaba La gente no quería nada conmigo Aquel es vulgar Porque si sí era cierto Yo era el más vulgar del cantón Hacía llorar a mi maestra Vieja tal por cual pip, pip, pip, pip, pip, pip, Le mentaba el 10 de mayo hermano. Mi abuelita solo vivía En el colegio Porque Byron maltrataba a todo mundo En el colegio Expulsado todos los días Todos los días me mandaban para mi casa Váyase para su casa Usted es un hijo del diablo Usted es un malcriadazo. Usted nunca va a hacer nada en la vida Usted no sirve Yo le decía Tu madre Imagínese pastor Así le decía el director del colegio Le inventaba el 10 de mayo Y me iba para mi casa Ajá Pero imagínese Toda esa gente que me despreció Ahora que llego a mi aldea Dicen Vino el hermano Byron. Ya no dicen vino el vulgarazo Ya no dicen vino aquel malcriado Que le mentaba el 10 de mayo a, a, Al director del colegio No, dice ahí está el hermano Byron. Y llegan a mi casa Cuando yo llego a mi aldea Llegan a mi casa, hermano Byron, Te miramos en el canal de televisión Te miramos hermano Byron. Una foto hermano Byron. Pues, vengale, vengale. Es que Dios no Dios cambia y cuando Dios cambia, cambia bien. Cuando Dios te quiere bendecir, te bendice bien. Pero hay algo, tienes que tratar la manera de enfocarte en lo que tú quieres. Pregunto aquí, ¿cuántos quieren ser cantantes? Sin casaca, mucha. Solistas, bajen la mano. ¿Cuántos quieren ser músicos y predicadores? Bajen la mano. Pregunto, ¿estás luchando por ese sueño? ¿Estás peleando por ese sueño? ¿Qué estás haciendo para ser un buen predicador? ¿Ya estás leyendo tu Biblia? ¿Ya te inscribiste en un curso de Biblia de la iglesia local? Pregunto, ¿quieres ser cantante? ¿Cuántas horas ensayas en tu casa? ¿Quieres ser evangelista? ¿Cuántas predicaciones te tiras en la milpa? Porque yo le comencé predicando a mi habitación con todas mis pulgas yo comencé predicando arriba de mi cama y sabe qué hacía yo en pantaloneta sin chancla sin nada descalzo arriba de mi cama con un peine de aquellos grandotes de las abuelitas un peine y comenzaba a predicar arriba de mi cuarto de, de, de, de mi cama hermano decía yo una habitación de 5 metros cuadrados ¿verdad? hermanos estoy aquí predicando esta palabra decía yo en mi cuarto porque Cristo quiere santidad juventud Alguien dice amén decía yo Nadie decía nada Pero yo ya me hacía predicando Y leía la palabra Y hacía mis sermones Y le predicaba mi habitación Así comencé yo predicando Por eso te pregunto ¿Qué estás haciendo tú Para prepararte antes del llamamiento? Recuerda que David no sabía que iba a ser rey Pero David pasó preparándose toda su vida Cuidando ovejas David no sabía que un día Lo iban a mandar a llamar Para entrar a la casa del rey Saúl A tocar un arpa Y no contrataron a David Porque fuese el peor Contrataron a David Porque era el mejor Arpista O arpero No sé cómo se le dice a eso El músico del arpa Ahí estaba David Tocando el arpa Para el rey Saúl Oye David pero ayer vos no estabas cuidando cabras y ovejas y hoy estás con el rey Saúl en su palacio. Así trabaja Dios. Hoy puedes estar en la milpa con el asadón. Hoy puedes estar en la tienda Hoy puedes estar vendiendo tortillas Hoy puedes estar trabajando en el picó Hoy puedes estar haciendo cualquier deber En cualquier casa Y mañana puedes estar predicando la palabra En cualquier parte del mundo Porque Él es un Dios de milagro Él es un Dios que hace cosas nuevas Pero usted necesita enfocarse O la novia O el novio o lo que tú quieres en Dios la Biblia dice para todo hay tiempo todo tiene su tiempo dice la palabra y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, chicas hay tiempo de ponerse de novio tiempo de tener su novio con el permiso de Dios, de su papá y de su pastor pero también hay tiempo para estar soltero y construir algo para el futuro para todo hay tiempo hay tiempo para soñar, tiempo para despertar, tiempo para trabajar y construir y tiempo para establecer una familia. Pero que hay muchas señoritas ahorita que tienen novio y no saben ni para qué tienen novio. Hermana, usted tiene intenciones de casarse. No, solo tengo novio. ¿Para qué querés novio entonces? ¿Sabe qué significa noviazgo? Relaciones. Escuche bien. Relaciones serias con propósitos de matrimonio Ese es un noviazgo Yo me quiero casar Voy con una familia Y le digo doña Gertrude Me gusta su hija la pánfila Quiero que usted me dé permiso para jalar con la pánfila un año Aquí traigo a mi pastor Y mi pastor avala que yo soy un buen siervo Que yo soy un hombre comprometido con Dios y con mi iglesia Que soy un hombre de testimonio Traigo a mi pastor para que él hable por mí también yo me quiero casar con la pánfila ¿Qué dice hermana Nicodema? Pero estoy pensando en casarme Estoy pensando en molestar a una señorita En un noviazgo Para casarme con ella Pero hay jóvenes que están Un año de novio Terminan, se aburren y van con la otra Alguien, Algo saben los de allá afuera ¿eh? Algo saben los de allá afuera jóvenes que así son y hay señoritas que así son cuando llegan a casarse ya han tenido 25 novios y le dice el muchacho a la muchacha mi amor tú eres la primera mujer en mi vida te amo tú eres mi primer novia y serás mi esposa para el resto de la vida y aquella muriéndose de risa porque él es el número 25 hay que cuidarse señorita si quieren tener un buen esposo en su vida tiene que aprender a ser una buena servidora de Dios Dios no sabe dar cosas malas a sus buenos servidores Dios no sabe dar chicas malas a chicos buenos no si usted es un joven comprometido ama la presencia de Dios se compromete se santifica y mira primeramente las cosas de arriba Dios se va a preocupar por las cosas que te hacen falta ¿Tú crees que Dios no sabe que tú necesitas una novia? Claro que lo sabe ¿Y por qué no me la ha dado entonces? Porque no es tu tiempo No es tu tiempo No es tu momento Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Todo Yo tengo 32 años y un mal pasado cuando tenía 19 años, tomé la peor decisión de mi vida. Tengo 32 y me sigo arrepintiendo cada día que amanece. Yo no puedo volver atrás y, y, y borrar mi pasado, pero sí puedo decirte a ti que tome buenas decisiones. Tome buenas decisiones. ¿Sabes cuál es el problema de la juventud? Que Dios siempre te ha hablado a ti. Señor, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste que ese muchacho no me convenía? Y dice el Señor, te lo dije por medio de tu pastor en una prédica, pero tú no me hiciste caso. Señor, ¿por qué me puse de novio con esa señorita y se fue con otro más canche que yo? ¿Y por qué me dejó Señor? ¿Y por qué me lastimó? ¿Y por qué jugó con mis sentimientos? ¿Por qué no me dijiste? Y dice el Señor Si sí te lo dije ¿Recuerdas aquel día que en el desayuno Tu mamita te dijo que esa chica No era para ti? Y tú le dijiste Vieja loca, usted está vieja, cállese hombre No era tu madre, era yo Dice el Señor Dios siempre habla le voy a decir algo Cuando yo tenía 19 años Dios me habló Me habló por mi abuelita Y mi abuelita me decía Pairito, no hagas eso Yo siento que eso no es de Dios Muchos pastores me dijeron Pastor, muchos pastores me dijeron Hermano Bairro, supe que usted pa, pa, pa, pa, pa, pa, Papi Y me decía mucho pastor Hermano Byron, fíjese que yo siento que eso no es de Dios mi abuelita me dijo, Pyron, fíjate que yo siento que eso no es de Dios, mijo. Perdóname, yo sé que estás emocionado, ilusionado, pero siento que eso no es de Dios. Mucha gente me dijo, Byron, seguro, ¿estás seguro de eso que vas a hacer? Y yo decía, sí, estoy seguro, No hombre, estoy seguro, estoy. Siento que es de Dios. Cuando uno es joven y está emocionado, todas las cosas sienten que son de Dios, pero hay cosas que no son de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá y si la biblia dice que tu corazón es engañoso este corazón engañoso te puede engañar a ti a que cometas el peor error de tu vida y después echarle la culpa a Dios mucha gente a mí me dijo Byron seguro ¿Estás? Ya oraste? Yo sí, ya llevo seis meses orando. hombre. He ayunado. Sí. Hablen lenguas. ¡Ah! Cuando uno está emocionado con algo o con alguien, uno todo lo interpreta como que es de Dios. Ay, Señor, si la hermanita Gertrudi viene con un corte rosado y viene con una blusa verde. Y viene con un listón arcoíris. Significa que será mi esposa Nunca hagas eso por favor Nunca le pongas señas tontas a Dios Porque si la que viene vestida así Es una viejita de 95 años tenés que casarte con tu abuela Tome decisiones La decisión buena que tomes hoy Traerá alegría a tu corazón mañana la decisión mala que tomes hoy Traerá lágrimas mañana Punto 2 Pide consejo Pide consejo Dígale al que está en la par suya Pedí consejo Dígale ¿Cuál es el problema de la juventud pastor? Que piden consejo hasta que ya están panzonas Ese es el problema de la juventud que piden consejo hasta que ya llevan tres meses. Pastor, fíjese pastor que yo pequé. No me di cuenta, mire cómo me dejaron, pastor. Era, no, no. ¿Sabe cuándo se pide consejo? ¿Sabe cuándo se pide consejo, joven y señorita? Cuando uno está siendo tentado a la fornicación, no cuando ya fornicaste. Si ya fornicaste, ¿qué más querés? Ya pecaste, ya caíste, ya te ensuciaste Uno pide consejo cuando se siente tentado Conmigo han venido jóvenes, me dice, Vos Byron, fíjate que soy tentado con la pornografía Me da ganas de ver pornografía, vos, ¿qué hago? Ahí me llega, porque este cuate, digo yo No ha caído en pecado, no ha visto pornografía Este cuate me está diciendo, salvame Antes que se tire de un barranco pero ya tú tirándote del barranco. ¿Qué voy a hacer yo por ti? ¿Estás bien? ¿Te dolió? ¿Quieres tirarte otra vez? Uno pide consejo. Antes de tirarse al barranco. Ya tú metido en ese pecado. ¿Qué queda? Pedir perdón. Y asumir las consecuencias. Porque Dios perdona. Pero la consecuencia viene. Como la señorita que decía, hermano Byron, yo pequé con mi novio, tengo dos meses de embarazo, me pongo una faja para que me apriete y mi, mi papá y mi mamá no se den cuenta. Hermano Byron, ¿qué hago? Primeramente pídele perdón a Dios, porque caíste en fornicación con tu novio y... Y me dijo, ¿y Dios me perdona? Sí, mi hija. Dios te perdona si pecaste. Dios te perdona tu fornicación, claro que sí. Hermano Byron. ¿Y Dios me puede sacar el bebé también? El bebé es la consecuencia de una mala decisión. ¿Sí o no? Dios perdona tu pecado, pero no te quita la consecuencia. Antes de querer caer en un pecado, no pienses solo en tu placer momentáneo. No pienses que va a estar bonito todo el asunto, 15 minutos, 20 minutos, una hora. Depende. Tú piensas y di. Después que termine de pecar con mi novio o mi novia, después que termine de ver pornografía, después que termine de mentir, después que termine de, de, de fracasar, ¿qué viene después de eso? Viene culpabilidad. Viene ese sentir diabólico que te hace sentir miserable. Entrás por esa puerta y ya no entras con ganas de cantar, entras como chucho comprado. ¿Sabe cómo es así? <risa> Necesidad de venir a la iglesia sucio. Tienes necesidad de que antes venías al culto y cantabas y hablabas en lengua y danzabas en el espíritu, en santidad. Tu cuerpo limpio, tus ojos limpios, tus manos limpias, joven, todo limpio. ¿Qué necesidad tenemos de entrar a esa silla y sentarte ahí después de haber pecado y no sentir al Espíritu Santo y sentirte un miserable ahí? Sentarte ahí, disfrutaste pecar con la novia, disfrutaste ver pornografía, pero eso fueron 15 minutos. ¿Qué necesidad tenemos, jóvenes, señoritas, de entrar a la presencia de Dios sucios de pecado y que el mismo diablo, allá en la silla, te esté diciendo: ¿Qué estás haciendo aquí? Acordate que ayer estábamos tú y yo amándonos en secreto. Acordate que tú y yo miramos pornografía ayer. ¿Qué estás haciendo aquí, hipócrita? Sos cochino, sos sucio ¿Tú crees que Dios te va a perdonar así con esas cochinadas que hicimos ayer? ¿Qué necesidad tienes tú que el diablo te hable así ahí en la silla? La Biblia dice que Satanás es el acusador, ¿sí o no? Y él acusa a los cristianos día y noche Tú le sirves al diablo allá afuera en tu cuarto, en tu habitación, en la milpa donde te agarró el pecado y entras a la iglesia y el primero que está en la puerta esperándote es el diablo para decirte, ¿ah? ¿qué estás haciendo aquí vos? Ayer pecaste con tu novia, ¿qué estás haciendo aquí? Sin vergüenza. Y como el diablo te esperó en la puerta y te recordó lo que hiciste ayer en compañía del diablo, cuando entras a la silla ya no alabas bien, ya no adoras bien. Vamos a la Biblia. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23 dice, y sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón, ¿por qué? Señorita, sobre toda cosa guardada, joven, guarda tu corazón. Si le entregas el corazón a cualquier señorita loquita que le sirve al diablo Vas a perder tu paz Señorita Si le entregas tu corazón a cualquier joven que no ama a Dios Vas a perder tu paz ¿Cuántas señoritas andan de novio con muchachos que no le sirven a Dios? Montones de señoritas Y chatean con jóvenes que no le sirven a Dios Y jóvenes que andan con señoritas que no le sirven a Dios el Señor dice guarda tu corazón, no le des tu corazón a cualquier persona ¿Por qué muchas veces venimos a la iglesia y no disfrutamos la presencia de Dios? Porque ya nuestro corazón ya no es de Dios, es del novio mundanito, es de la novia mundanita ¿Por qué muchas veces estamos en el templo y no tenemos paz? Porque nuestro corazón ya no le pertenece a Dios si en tu corazón está un novio o una novia Y no está Jesús Ese novio o esa persona que tienes en el corazón Tiene el poder para hacerte feliz Pero también tiene el poder para destruir tu felicidad Hermano Byron, Ore por mí Mi novia me bloqueó de Facebook uh. Te voy a decir algo Yo me he enamorado Muchas veces, pero yo nunca le he entregado a mi corazón a una persona como para que ella tenga el poder de destruir mi propia estabilidad emocional. Hay jóvenes que se enamoran y se van de jeta de una vez, ¡Oh, eh, todos babos, todos atarantados. Gertrudy, Gertrudy, Gertrudy, Gertrudy, Gertrudy, mi amor, te amo, mi vida, sin ti me mato. Ay, Dios mío, no le entregues ese corazón a cualquier persona. Entrégale tu corazón a Jesús, porque Jesús lo va a tener ahí, bien cuidado, bien controlado, bien tratado. Si le entregas el corazón a una persona que no sabe amar, esa persona puede hacerte feliz o puede hacerte infeliz. ¿Qué quiere usted? Guarde su corazón. Si en verdad quiere acceder a un gran ministerio, guarde su corazón. Yo antes quería cantar, pero tuve que dejar tantas cosas por servirle a Dios en la música quería predicar y tuve que tomar decisiones de decir o el llamado o lo que yo quiero como hombre porque hay cosas diferentes lo que queremos como hombres naturales y los que queremos como hombres espirituales lo que usted quiere como una señorita natural o lo que usted quiere como una señorita espiritual hay dos mundos el natural y el espiritual ¿Qué quiere usted hacer como señorita natural en lo natural Quiero casarme, quiero estudiar, quiero tener un novio, quiero una familia, quiero una casa de cinco niveles, viendo para el barranco. No sé, quiero irme para esta... Los jóvenes ¿qué dicen, quiero irme para Estados Unidos, quiero ir a trabajar, a ahorrar, a comprar mi casa, mis bancas, mi terreno, un, un, un mi pico 22R ahí, bonito. Son planes naturales. Eso es lo que usted quiere como hombre natural. Ahora, ¿qué quiere usted como hombre espiritual? Quiero servirle a Dios, quiero ayunar, quiero orar, quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero poner la mano sobre los enfermos que se sanen, quiero danzar en el Espíritu, quiero que cuando, pero qué felicidad, la gente llore, brinque, salte, cuando yo cante, eso es lo que tú anhelas en lo espiritual, pero hay otra cosa, para lograr lo espiritual, muchas veces tienes que renunciar a lo natural. Es una lucha diaria. Tengo planes en mi vida. Yo, Byron García. Yo soy García. Byron García tiene planes naturales. Pero Byron Kruga tiene planes espirituales. O gana Byron García o gana Byron Kruga. es una lucha interna que tengo todos los días. Y yo oro y le voy a confesar algo. Solo está Shaddai ahí. Solo está Shaddai, Estéreo eh, juvenil. Voy a confesar algo, pero no le digan a nadie. Hermano Max, no le digan a nadie, por favor. No le digan a nadie, solo aquí entre nosotros. Ay, me voy a sentar porque aquí está rica esta alfombra, hermanos. Le voy a decir algo. Todos los días yo tengo lucha entre Byron García y Byron Kruga. ¿Qué quiere Byron Kruga? Byron Kruga quiere avanzar. Quiero poner una estación de radio en los Estados Unidos. Escuche lo que quiere Byron Kruga. Quiero poner una estación de radio en Estados Unidos. Quiero poner un canal de televisión en mi país para transmitir palabra de Dios. Quiero seguir grabando discos, quiero seguir escribiendo canciones y produciéndole a muchos hermanitos que me piden letras y yo se las mando. Eso quiere Byron Kruga, ministerialmente hablando. Byron García quiere otra cosa. ¿Qué quiere Byron García? Quiere ser papá ¿Qué quiere Byron García? Quiere casarse No ahorita, obviamente No le estoy pidiendo a Dios una mujer No ahorita Y tengo una lucha interna en mi corazón todos los días Yo digo Señor ¿Qué va a pasar conmigo papá? ¿Quieres que sigamos con los planes de Byron Kruga Y hacer todo lo que siento en mi corazón hacer por ti? O será que ya te trabajé bastante de los 14 años Y ya me merezco descansar un poquito y, y fundamentarme en un lugar Y estar tranquilo en una casita Estar en mi iglesia local sirviendo Tener a mi esposa, uno de mis tres patojos y, y poner una tiendecita Y ya bajarle un poquito a los eventos ¿Qué quieres tú Señor? Y siempre le pregunto a Dios ¿Qué quieres tú de mí? Desde los 14 años le sirvo a Dios Tengo 32 En 8 años tendré 40 Ay, Jesús! en 8 años tendré 40 hermano Max me miro de 15 pero ya tengo mis años ya llevo 35 minutos aquí con ustedes predicándoles solo predicándole más los 15 de los cantos llevo 50 minutos pastor ya me voy a bajar de aquí pastor Aguánteme. ya voy a bajarme de aquí Termino con esto Siempre vas a tener luchas contigo mismo señoritas siempre van a tener luchas O le sirvo a Dios o me caso con el que tiene pisto O le sirvo a Dios o le digo sí a, Juan, a Juanito O le sirvo al Señor como una solista Me meto en ayuno, en oración y que Dios me levante en su tiempo O me caso con el Bayron Son cosas que ustedes tienen que pensar... Y poner en perspectiva... Escriban lo que quieren hacer... Escríbanlo... Escríbanlo... Pongan una cartulina grande en su cuarto... Y pongan... Metas para el 2021... Orar más... 20 minutos... Metas para el 2021... Ayunar los martes o los miércoles... Un día a la semana aunque sea mucha... Aunque sea... Metas para el 2021... Terminar el 2021 llena del Espíritu Santo Meta para el 2022 Aprender a cantar bien Aprender a tocar un buen instrumento Aprender a predicar la palabra Ir a predicar, aunque sea en el cuarto Pero comenzar Metas para el 2023 Conocer a una chica, orar al Señor Casarme con ella, tener mis hijos Pero escriban lo que quieren Porque los jóvenes Hoy quieren una cosa y mañana quieren otra Es que hoy quiero servir a Dios mañana te quieres casar hoy le prometo al Señor que me voy a cuidar y voy a santificarme. mañana pecando con la novia como si nada entonces qué quieres tú escucha bien esto entre más grandes sean tus anhelos para el futuro mayor será tu proceso que tienes que enfrentar aquí en el presente todos los hombres de Dios Que usted mira en los púlpitos Predicadores, cantantes, solistas, pastores Evangelistas, músicos, profetas Toda la gente que usted mira que ministran Y que están usados por el Señor Y tú dices es que yo quiero ser como el Byron. Uh, te aseguro que no quieres ser como yo No A mí me ha dolido lo que tengo Me ha dolido Y a veces usted dice Quiero ser como el Byron. Pero si tuvieses que Viajar conmigo desde 1998 Para el 2021 Yo te aseguro que en 1999 Tú me dejas tirado No hubieras aguantado lo que yo aguanté. No quieras lo que Byron Kruga tiene Anhela lo que Dios tiene para ti especialmente Tú no tienes que ser una copia de Byron Kruga. Es que Señor quiero ser como el Byron No, dígale Señor mejor que el Byron Es que quiero ser como la solista fulana No, no, no, no, mejor que la solista no anheles lo que otro tiene Anhela lo que Dios tiene Especialmente para ti Que Dios bendiga su palabra Se pone de pie juventud linda Está César González por ahí César amigo mío Este es mi amigo César. ¿Ustedes conocen a César González, va? ¿no? Es que estás enmascarado, César, no te conoce. Mi amigo César, con él viajé. Siempre lo digo, mucha Ya los cansé de los ungidos, pero permítanme, muchacha. Con mi amigo César viajamos muchos lugares, desde el 2011, 12. Todavía tengo una foto del 2015 con vos ahí. Cuando estábamos más flaquitos, no, no teníamos la barriga de pastor. Viajamos con mi amigo César en muchos lugares. Empujamos los carros que se nos quedaban a medio camino. Servimos con él en un ministerio de alabanza. César sabe de dónde vengo yo. César sabe. César sabe cómo empezó Byron Kruga en el ministerio de la música aquí en Guatemala. Nos humillaba chichita Nos humillaban, nos trataban feo. Habían lugares donde un puño de pino y unas chamarras colores rayaditas así famosas esas chamarras <risa> ahí nos quedábamos con el checha viajábamos a veces nos salían unos pelos así de grande en los frijoles ¿Va, ese era chicharrón con pelo hermano ¿Ven? frijoles con pelo caldos con pelo unos pelones de yegua así ven y qué hacía uno hermano sufriendo en el ministerio sacar los pelos y a seguir sirviendo, ustedes ven al Byron Kruga, pero Checha sabe de dónde yo, yo, yo vengo y yo sé de dónde Dios de dónde Él viene también. Hay una historia, hay una historia. Y si algún día tú quieres ser usado por Dios, tienes que darte cuenta que el apóstol Pablo decía: Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, decía Pablo. Y qué significa tener las marcas de Cristo. Que te van a lastimar muchas veces. Te van a desanimar. No, si vos no servís para nada. Una mi tía a mí me dijo: Vos vas a ser borracho como tu papá, me decía. Porque mi papá caía en las banquetas, bolo, vomitando la sangre de tanto chupar. Y una mi tía me dijo: Vos vas a ser igual que tu papá, mujeriego y borracho. Te voy a ver igual que tu papá, tirado en el abandono. Pero nunca me vieron así, nadie me vio así, nunca. Porque tú escoges, tú escoges, tú escoges Y yo quisiera ir por todas las bancas tocando a cada uno, ministrándole pero no lo voy a hacer así Yo no voy a ir a ti para darte lo que Dios ya me dio, no tú tienes que venir acá No voy a orar por todos para que Dios los puse, No. Porque hay unos que quieren ser usados y otros que no. Hay unos que quieren ser predicadores. Otros que quieren ser comerciantes. Hay unos que quieren servir a Dios aquí en Guatemala. Y arriesgarse por el Evangelio. Y hay otros que quieren irse para Estados Unidos. A, a buscar su propia estabilidad. Su propio beneficio. En esta mañana aún. Yo voy a orar. Por aquellos y aquellas. Que verdaderamente quieren servir al Señor Si tú te decides por servir a Cristo Él te va a dar carro que necesitas Él te va a dar la casa que necesitas Él te va a dar el esposo que necesitas Un día le dije al Señor, Señor no tengo carro Para servirte, me regaló mi carro Un día le dije Señor ya me harté Estoy hasta el hartazgo, hasta aquí arriba Ya no quiero alquilar Señor Estoy aburrido de estar alquilando Todos los meses tengo que pagar alquiler Pagar agua, pagar luz, pagar teléfono Pagar cable, pagar internet Señor, estoy aburrido, no quiero alquilar Llevo 13 años alquilando Dame un mi terreno Y en plena pandemia Dios me regaló mi terreno en el Meroquiche El año pasado El año pasado no prediqué casi ningún evento el año pasado Dios me regaló mi terreno para construir mi casita tú le sirves Él te da lo que necesites pero tienes que servirle bien la Biblia dice todo lo que necesitas Él lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, Señor quiere una novia, Él lo sabe que quieres una persona con quien compartir tu vida Señor quiere una casa Él lo sabe también pero Él no te está diciendo ¿Cuánto vale tu casa? No Él no te está diciendo ¿Cuánto vale tu carro? Tampoco Él lo único que te está preguntando es ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a seguirme? Salmos capítulo 23 versículo 6 dice Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová Me seguirán Me seguirán Si tú lo sigues a Él El pick te va a seguir a ti si tú lo sigues a Él El terreno, la casa, la esposa, la familia El negocio te va a seguir a ti Yo no me preocupo que tengo que pagar Tres mil quetzales al mes No me preocupo Yo digo Señor no me preocupo a mí, no me preocupo Ya no me dejó de importar el billete Hace mucho tiempo a mí Porque a veces llega el fin de mes Y yo digo, ay Señor hay cuentas Que pagar, ay Jesús Señor necesito siete mil quetzales Tengo que pagar siete mil cada fin de mes son siete mil los que tengo que pagar cada fin de mes Tres mil de la propiedad donde vivo Otros 3 mil para el banco Otros dos, dos mil de gasto Otros mil de comida Y un señor siete mil quiero papá Y yo digo Ay ya llegamos a 29, señor Me hacen falta siete mil papá Ayúdame, dame tu bendición este mes De repente cae un mensaje en mi teléfono Hermano Byron le mando una clave Por Western Union de Italia y me llegan dos mil quetzales de Italia gracias hermana Beatriz Peñaranda si me está viendo hermana Beatriz Peñaranda vive en Italia una mujer que Dios ha usado a veces llega cada fin de mes y yo digo Señor nos hacen falta siete mil papá y cae el mensaje de la hermana Beatriz hermano Byron aquí está la clave le mandé tanto yo amén si tú le sirves al Señor Él le paga bien a quien bien le sirve. Pero Él necesita tu decisión. Él necesita que tú tomes una decisión. Aquellos que van a decidir seguir a Cristo. Y seguir el llamado de Dios. Vengan aquí al frente. No se arrodillen. Quédense de pie aquí arriba. Para que quepamos todos los que van a pasar. Oh querido evangelista que estás aquí Querido solista, cantante Cuando llegaban predicadores a mi iglesia Y decía ¿Quiénes quieren ser cantante? el primero que estaba ahí era yo Tirado en el piso Señor Quiero servirte Cuando decían ¿Quiénes quieren predicar la palabra? Yo decía Señor no quiero predicar Pero si sí quiero servirte en cualquier cosa Ahí estaba yo Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu decisión. Y si tienes que dejar a esa novia que no te conviene, hay que dejarla. Sabe algo? Me muestra el Señor aquí personas que tienen una relación tóxica. Pierdes la paz en la iglesia por estar peleando con tu novia. Toma la decisión de servir a Jesús. la decisión de servir a Jesús señorita si tienes que dejar ese noviazgo por amor a Jesús hazlo va a haber palabra por la tarde vendrá otro siervo y por la noche quizás otro siervo, pero el Espíritu Santo está preparando tu corazón en este día no podemos recibir el aceite nuevo en un odre viejo no podemos recibir la unción, el vino nuevo en un cántaro roto. Porque todo lo que Dios te va a dar en la tarde y en la noche se va a salir mañana. Dios necesita sanar tu odre, sanar tu cántaro, tu vasija. Renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. No puedes decir más fuerte. Purifícame, renuévame. Levanta tus manos y cantamos esto: Y fe, Espíritu. Deja que Él te abrace en esta mañana Deja que Él te llene Mírate en esa tarima predicando Mírate en ese escenario cantando Mírate tocando alabanzas en ese lugar donde tú has soñado No te detengas Pelea por ese sueño que Dios puso en tu corazón No te estanques Sigue creciendo Sigue avanzando Sigue llenándote él te va a llenar en esta mañana para pelear la batalla Él te va a llenar en esta mañana para pelear la batalla Él te va a llenar, Él te va a bautizar, Él te va a capacitar Aquí, cayendo sobre mí mudando, cambiando mi ser Hay una unción Aquí, cayendo sobre mí mudando. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se está llenando con el poder. Dile lo que quiere ser a Jesús Dile lo que quiere ser Un día yo le dije a Jesús Quiero cantar, quiero predicar Quiero viajar Un día yo le dije a Jesús Quiero cantar como Marcos Witt Le dije Él me dio una voz No como la de Marcos Sino como la de Byron. Pídelo, pídelo, pídelo, pídelo Pídelo, pídelo Pide la unción Pide la unción. Pide la unción. Pide la unción, pide la unción, pide la unción. Pide la unción sobre ti. Sobre ti Hay un manto que te está abrazando Va a o no te va a ir a tocar El Espíritu lo está haciendo ya El Espíritu te está tocando ya Más Más Su gloria Más Sobre ti joven Sobre ti señorita Sobre ti hermano Él está sobre ti Él está sobre ti ¿Él está llenando Él te está llenando Él te está llenando Él te llena Él te llena recibe recibe recibe, recibe. fuego fuego del espíritu llénate joven llénate predicador llénate solista llénate músico llénate cantante él está aquí él está aquí para llenarte él está aquí para llenarte y solé y solé Espíritu llena sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, decisiones, decídete por Jesús. Te llena, te llena, te llena, te llena, te llena, te llena, te llena, te reciban de Dios. Necesito estar contigo. Dios tiene cuidado de tu familia, joven de lentes. Dios tiene cuidado de tu casa. Dios tiene cuidado de tus sueños de juventud, de niño. Quiero estar en tu presencia. No tengas temor de lo que va a pasar mañana Dios está ya en el mañana Tomando el control de todo lo que viene Necesito estar Que van a predicar tu palabra en diferentes lugares Oramos por aquellos Señor amado Que van a llevar tu palabra en diferentes países y naciones Oramos por los músicos, por los jóvenes solistas, señoritas, cantantes Oramos por aquellos que al igual que tu siervo Byron, Tienen sueños y anhelos en su corazón Te pido que todos los jóvenes que están aquí Cumplan sus propósitos en ti que ninguno de ellos se vaya al cementerio sin haber logrado y alcanzado sus sueños que ninguno de ellos se vaya al cementerio sin haber alcanzado sus metas que los que quieren cantar canten un día que los que quieren predicar prediquen en muchos lugares que los que quieren cantar predicar tocar instrumentos vayan y cumplan sus metas en ti señor en el nombre de jesús hoy te lo pido en el nombre de jesús Hoy te lo pido, papá Aleluya Amén Amén ¿A quién iré? ¿A quién iré? Terminamos ese tiempo cantando Si solo tú tienes palabra Vamos, generación emergente, canta mejor que eso Vamos ¿A quién iré? Levanta su voz. ¿A quién iré? Si solo tú, si solo tú tienes palabras, ¿a quién iré? Dime, dime. Y dime. Solo dime una vez más con tus palabras. Palabras Y mi destino Se hace claro Cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Mi corazón Mi corazón Y por volver Solo vuelve a decir, sé que todo, todo mundo lo dice, mi corazón ardiendo está por volver, solo vuelve, solo vuelve a decir, sé que todo, levante su voz y dígalo, aquí. ¿A quién, iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Oh, oh, oh, oh. Dígale Señor te voy a servir toda mi vida Aunque me critiquen Aunque vengan momentos difíciles Dígale yo te voy a servir, yo te voy a amar Dígale Señor Aunque todavía no veo nada De lo que tú prometiste Yo te voy a servir Voy a servir, Señor, hasta que mire cumplido en mi casa, en mi familia todas tus promesas. Dígale, Señor, te voy a servir hasta que entre a Canaán, hasta que entre a la bendición. Amén. Den el mejor aplauso a Cristo. Él es bueno.